De que, ¡Lo que, que, Después de una paranoia mundial, viene un cachondeo mundial. Está empezando el gran cachondeo mundial. ¿Terminan el agua? <laughs>